Eh, yo me, me llamo Paul Lombarte, soy artista conceptual de Barcelona y actualmente estoy estudiando artes. Eh, estoy trabajando junto a Neil Harbison con diferentes proyectos, como por ejemplo es el piano sonocromático, pero anteriormente hemos estado trabajando en otros como el sentido del tiempo o un proyecto propio que consiste en latidos del corazón. El primer proyecto que llevé a cabo aquí, en, la, en, en este estudio, en el búnker, fue el proyecto del corazón, mi corazón digital, que consiste en, un, en una pieza, en un dispositivo que me permite exteriorizar mis latidos. Y gracias a esto he creado diferentes piezas, como por ejemplo un reloj que avanza al ritmo de mi corazón de manera inalámbrica, de manera que el reloj está en un lugar cualquiera y a través de este dispositivo lo hago avanzar a partir de mis latidos y también una bueno, la, la pieza más importante es la creación de un NFT que consiste en mis latidos en sí. Junto a él creé, creé un NFT que el propietario puede ver a tiempo real mi electrocardiograma. A partir de tres electrodos que llevo, lo mismo se envían los latidos y se pueden visualizar. En este caso es Neil, el propietario de mi NFT, por lo tanto, de alguna manera, es el propietario de, de esta obra, que son mis latidos, y puede ver, puede ver en tiempo real mi, mi electrocardiograma y ahora mismo sigue en fase de pruebas, pero ya funciona desde el año pasado. Eh, de la misma manera, él creó un NFT que consiste en la percepción de sus colores. Yo le compré este NFT, esta obra de arte digital y, por lo tanto, soy propietario de su percepción del color. Eh, y yo puedo, de esta manera, enviarle colores directamente a su cabeza y que los escuche. Lo que es el, el archivo, el, el NFT en sí, que está en la blockchain, es mm, eterno casi porque es indestructible, está en una base de, de datos, por decirlo, eh, descentralizado y es imposible de destruir. Durará mucho más esta obra de arte que nuestras vidas. Pero lo que es efímero, como dices, eh, bueno, es la señal que nosotros enviamos, la señal que envío yo y la señal que recibe Neil con su NFT. Lo que quiero expresar son mis latidos y lo que me inspiró a hacer esta obra de arte fue mi bisabuelo, que escribió un, un libro de poesía llamado Latidos y en el prólogo explicaba que, que aquel libro, los versos que habían escritos eran latidos de sus sentimientos y que él lo quería exteriorizar con poesía. Y esto me inspiró a mí a exteriorizar mis latidos a través de la tecnología exteriorizar lo más intangible de mí y lo que, lo que no para nunca. Es lo que determina la vida de una persona, los latidos. Y me parece muy interesante esta parte del cuerpo, este fenómeno que, que emitimos durante toda nuestra vida y que nos hace vivir. Y me interesa también por, porque hace años que tengo constancia de, de mis latidos, Me, tengo curiosidad a partir de, de este tema. Neil, por tal de crear una obra de arte, como ha explicado, creó una antena para percibir, para crear nuevas percepciones, en este caso escuchar colores, pero en mi caso no percibo nada, simplemente estoy emitiendo es otra manera de crear arte cyborg. Hay, hay órganos que sirven para percibir y este, en mi caso, es para exteriorizar. El proyecto del tiempo, como ha explicado Neil, consistió en una corona que se empezó a crear en el 2016, pero que acabó dando algunos fallos y el año pasado comenzamos a crear un nuevo sentido del tiempo en otro formato, en forma de alas, de aletas, bueno, de alas, mejor dicho, que van colocadas aquí en el, homo, el, homo, el homoplato y emiten unas pequeñas vibraciones cada X tiempo, cada X minutos que se deciden. Entonces, se elige la frecuencia a la que se marca esta pauta, a la que, es, a la que vibra este sentido, y de esta manera se crea una percepción que, a la que uno se acostumbra. Una vez te acostumbras a notar esta pequeña vibración cada cinco minutos, por ejemplo, a lo largo de las semanas llega un momento que si, que si cambias esta frecuencia, notas un, un cambio y de esta manera puedes alterar la percepción del tiempo. Por, por ejemplo, si haces vibrar este, este sentido cada siete minutos y has estado notándolo cada cinco, de repente el tiempo se te, hace, se te hace más largo, notas que se alarga el tiempo, entonces este sentido puede servir para alargar situaciones o acortarlas. Bueno, un día estábamos, Neil y yo, hablando y Neil me comentó que hacía años que quería, que quería tener un piano que encendiera bombillas. Bombillas de colores equivalentes al sonido de las notas. Es decir, el proyecto de su antena, pero a la inversa. Pero que hacía años que lo tenía en mente, pero que era una idea que no, se había llegado a, que no lo había intentado todavía. Entonces yo le dije, bueno, esto técnicamente yo ya, lo, yo ya lo sabría hacer. A partir de cables y conexiones, yo ya podría intentar de hacerlo. Y me dijo, sí, pues, pues sí, empezamos a desmontar este piano y otro piano que tenemos y a indagar cómo funciona, cómo es el mecanismo y aprender a montar y desmontarlo. Una vez ya supimos desmontarlo, empezamos a... A montar un sistema de placas de cobre a 220 voltios, o sea, directamente de la corriente pusimos un enchufe y unos cables que iban aquí, debajo de cada tecla, de manera que cuando se apretaba la tecla el cobre hacía contacto y se encendía una bombilla y este sistema lo, lo completamos, hicimos que funcionara, pero era muy peligroso porque 220 voltios es demasiado, hacía chispas, a veces olía un poco a quemado, y estaba bien el riesgo, pero no tanto. Entonces decidimos que se tenía que cambiar, y se tenía que conseguir un sistema que durara más, que tocando el piano no se estropeara y no se quemara, porque el sistema de cobre se iba quemando y iba perdiendo efectividad. Entonces, lo que, lo que decidimos es quitarlo todo y empezar de nuevo con un sistema de finales de carrera, que son unas piezas muy seguras que no, se, que no se estropean. Puede tocarse el piano durante años y estas piezas ya están hechas para detectar movimientos, para detectar presiones. Entonces, cuando se hace el clic se, se encienden las bombillas. ¿Qué más? Ah, también lo que hicimos fue reducir el voltaje. Antes iba a 220 y actualmente funciona a 24 voltios. De manera que si alguien se, si alguien se enganchara los dedos sería un voltaje muy, muy bajo, no pasaría nada. Las bombillas que se ven aquí tienen una pantalla de color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 especial, un piano que completara la, la obra de Neil que comenzó hace 18 años y que, y que con este piano mmm, se pudiera exteriorizar lo que, Neil, lo que Neil percibe y a partir también de este piano crear composiciones nuevas, composiciones especiales y también que la música se pueda ver, que no solo se pueda escuchar, sino que se pueda ver. Que, que, el, que no solo viaje el sonido hacia nuestras orejas, sino que también viaje la luz hacia los ojos. Lo que además me atrae del arte cyborg es la relación de la tecnología y el cuerpo de la tecnología y las corporeidades, de poder crear piezas de arte a partir de, de elementos de nuestro cuerpo, de funciones de nuestro cuerpo. También para por tal de percibir sentidos que no son típicamente de percepción humana. Y mi motivación con bueno, el arte ciborg es este. De momento mi proyecto de arte ciborg consiste en latidos, consiste en exteriorizar. Todavía no, he, eh, no me he eh, añadido ningún, ninguna percepción nueva, pero no descarto que algún día pueda hacerlo. La Fundación Cibor lo que me ha aportado es poder conocer un nuevo mundo, un nuevo espacio en donde se han llevado a cabo muchos proyectos muy inspiradores y que he podido conocer diferentes ramas del arte y experimentar con elementos que no hubiera experimentado nunca y llevar a cabo proyectos que nunca me hubiera podido imaginar. <risas> eh, lo que me gustaría que la sociedad viera es que, bueno, en primer lugar, que cada uno interprete algo diferente, que cada uno interprete de lo que hacemos su versión, sea cual sea, y inspirar, inspirar a la gente. Abrir un, un nuevo pensamiento a la gente. Hacer conocer este arte que, que para mucha gente no es, no es usual. <risas>